A las seis y media de la mañana tomaron posición las autoridades electorales de la provincia en los 1.932 colegios que estaban, que estaban previstos. De esos 1.932 colegios que estaban previstos, 11 son colegios especiales que van a funcionar en los diferentes hospitales y, y terminales de ómnibus de toda la provincia. Hay que decir que además de, de los colegios especiales, se han creado colegios condiciones en los colegios que están establecidos para que un grupo de electores que no son de la provincia y que se encuentran por diferentes razones en la provincia, puedan acudir a hacer su derecho al voto. Yo puedo, les puedo informar que de, en el día de hoy, eh, las bases de campismo y los hoteles de la provincia tienen turismo nacional. Y ese, a ese turismo nacional eh, que se encuentra en la provincia, y unos que están ya hospedados en la provincia y otros que van a estar de pase por la provincia, se le han creado también condiciones para que los colegios habituales puedan puedan acudir a, a la sur. Los colegios abrieron a las 7 de la mañana eh, con un ambiente electoral muy, muy positivo y te voy a decir que nosotros hemos creado las condiciones para que se efectúe eh, una fiesta de, de la democracia en Cuba. Los colegios se encuentran engalanados, se encuentran eh, con banderolas, se encuentran con audio algunos colegios. La ciudad se ha engalanado, se ha embellecido para que nuestro pueblo sienta el ambiente de de la fiesta democrática que, que hemos concebido y que hemos venido organizando hace, hace varios días. Más de 33.000 33, 33, personas se están movilizando, unos como autoridades electorales, eh, más de 13.000 autoridades electorales, más de 15.000 pioneros que están cuidando nuestra, nuestras urnas, eh, que como diferencia en otros países, como se sabe, en Cuba lo cuidan los pioneros, en otros países los cuidan las Fuerzas Armadas, ese es un principio de la democracia socialista en Cuba. Y más de 2.000 observadores se encuentran muy distribuidos en todos nuestros colegios, en todas nuestras circunscripciones en todas nuestras áreas electorales, observando, denunciando que no se viole nada. Es decir, che velando, chequeando que no se viole nada de lo que está establecido en la ley electoral y orientando a rectificar, orientando a rectificar eh, eh, cualquier cosa que se pueda que puedan observar. Como saben, esos observadores son jóvenes estudiantes de la enseñanza superior y de la enseñanza media. Eh, que no tienen compromiso con nadie, solamente con la revolución, con, con la constitución de, nuestra, de nuestro país. Por tanto, se ha decidido que ese batallón de jóvenes eh, estén hoy observando cada una de, la, de las tareas electorales que se cumpla como nuestra establecido. Más de 435 colegios van a abrir en las áreas del Plan siete municipios En nuestra provincia existen siete municipios del Plan turquín. Y más de 435 colegios van a estar en las áreas del Plan Turquía. Nosotros hemos creado las condiciones para que eh, todo aquel que, pueda, que quiera ejercer el derecho al voto no tenga que trasladarse a distancia, ¿sí? no pueda decir que me tengo que trasladar muy lejos, que no he podido llegar para eh, pa acudir a las urnas. Y ¿sí? se han creado las, las condiciones en las áreas, en las demarcaciones eh, de la ciudadanía para que todo el lector eh, pueda acudir sin ninguna preocupación a ejercer su, su derecho al voto. así se han creado todas las condiciones para, para ese sentido. En horas temprano de la mañana hemos visto eh, la población acudir a, a nuestros colegios. En muchos lugares hemos observado cola. Hemos estado monitoreando además las la diferentes provincias por, por la televisión y hemos visto que en todo el país es un ambiente electoral, un ambiente de fiesta eh, y la población ha acudido a, a, a la SUNED. Nosotros tenemos el criterio que se dando una respuesta positiva a, a, a, a la solicitud de que el, nuestro pueblo vaya a votar como se ha hecho en, otra, en otras elecciones anterior. Se han creado todas las condiciones con los planes de comunicación, planes de transportación fundamentalmente para que todas las comunicaciones puedan eh, fluir sin dificultades del colegio a la circuncisión, circuncisión a municipio, municipio a provincia hasta nación. Y existen eh, los radioaficionados, existen los celulares, existen los, los TFA, teléfonos, TFA, es decir, todas las condiciones requeridas para que los partes que se deben dar, el primer parte que ya debe estar subiendo a partir de las 9 de la mañana del colegio electoral a la circunscripción, parte que debemos cerrar nosotros a las 10 de la mañana, fluya sin dificultades, el, el parte de las 10, el parte de las 3 de la tarde, el parte de las 5 y el cierre de votación a las 6 de la tarde. Nuestros colegios van a estar abiertos hasta las 6 de la tarde. Eh, de todo el elector que lo desee, eh, hasta las 6 puede acudir. Nosotros hemos, hemos solicitado, hemos convocado al pueblo que acudiera a las urnas en horario temprano, porque además es un horario fresco, está que está ocurriendo un día, un día muy bueno, eh, aunque en horas temprano de la mañana hubieron su lluvia en la zona de Viquero, media Medialuna, pero pensamos que, como se ha dicho por el parte meteorológico, en la hora de la tarde podamos cerrar sin dificultad, y que fundamentalmente las zonas rurales y las zonas intrincadas no tengan dificultades con lluvia, que pueda eh, interferir en, eh, la votación, aunque como hemos, eh, eh, eh, dije dije me voy a repetir, los colegios van a estar abiertos hasta las 6 de la tarde. Por tanto, todo aquel que, que quiera ejercer su derecho al voto, que no que por alguna razón llegue más tarde de lo previsto, es decir, antes de las 6, pero más tarde de lo previsto, de la hora de la mañana, a su barrio, el colegio va a estar abierto hasta las 6 de la tarde. ¿Hay ¿Sí? algún pronóstico de la que están Si sí, nosotros se tenemos más, más de 4.300 personas que están encamadas en la provincia han solicitado ejercer su derecho al voto y se le va a, llegar, a hacer llegar por parte de las autoridades electorales la boleta, tanto a ellos como a sus familiares. Es decir, más de 4.300 electores en Granma están encamados y, y han solicitado, eh, se, se visitaron, se les preguntaron si les querían ejercer su derecho al voto y los que han manifestado que son más de 4.300, encamados son más de 5.000 en la provincia. De eso, hasta ahora 4.300 que la habían visitado y le han solicitado hacer su derecho al voto, aunque pueden parecer eh, algunos encamados más y otros hospitalizados que se han creado las condiciones lo, Marcos, en los. Marco, ¿la cifra oficial de, de inscrito para la elección en Gramas cuáles? Más de 599.000 electores. La cifra oficial es 599.900, más de 599.900 electores van a acudir a a ejercer su derecho, su derecho al voto. Hay que decir que el padrón electoral nuestro se ha reducido en más de 9.000 electores con relación a las elecciones pasadas. ¿Causas? Causas, bueno, causas diferentes. Muchos han viajado, muchos están cumpliendo misiones, eh, diferentes causas. Que otros han fallecido, otros están fuera del país. Es decir, diferentes causas, pero más de 9.000 personas han, eh, eh, se ha reducido el, el padrón electoral. Se ha planteado por los diferentes organismos de que se está trabajando para que el 80% de la población, más del 80% de la población pueda acudir a las nosotros, urnas. A nosotros como Consejo Electoral lo que nos ha correspondido es crear las condiciones para que toda la población eh, acuda a las urnas, abrir nuestros colegios de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Van a estar nuestras autoridades electorales eh, en, en, en, en cada uno de los colegios. A las 6 de la tarde se van a abrir los colegios. Se va a hacer eh, el conteo de los votos, que va a ser público, puede ser observado por todo aquel que lo quiera, ¿sí? el conteo va a ser público, transparente, se va a contar boleta a boleta, eh, delante de toda la población, en fin, el escrutinio es público, todo aquel que desee ver el escrutinio puede, puede observarlo sin ningún tipo de dificultad, nos han preguntado inclusive si personas en puede pueden verlo, el, el escrutinio es público, lo puede observar cualquiera. Y cualquiera puede observar que es, ese escrutinio que va a ser público es transparente, va, va a decir la verdad, eh, va a abrirse la urna delante de toda la población, se va a hacer el control de las votas válidas, las anuladas, de las en blanco, cuántos votos cogió cada candidato. Es decir, se puede observar, se puede ver sin ningún tipo, con toda la transparencia requerida, el, el ejercicio del escrutinio a partir de las 6 de, de la tarde. ¿Y cómo se declara eh, a un candidato electo? Que tenga más del 50%, si un candidato obtiene más del 50% de los votos, ya es electo.